Entonces, esta es eh, las encuestas. Uh, tenemos ocho respuestas de, en cuanto a las unidades que van a participar en la prevención de infecciones por catéteres centrales. ¿no? Cinco unidades de Perú, tres de Lima y dos de provincias, dos unidades de Bolivia, de Bolivia y una unidad del Ecuador. En cuanto al nivel de estas unidades, como ustedes pueden ver, Um, la mayor parte son de nivel uh, 3 y hay dos unidades que um, se identifican como nivel 4. O sea que son unidades que hacen cirugía, este, to, el, el, el nivel más alto de cuidado neonatal. En cuanto a la... Eh, disculpen, no está resumida de la forma que debería ser, o sea, está de acuerdo al tiempo cuando este, eh, mandaron las respuestas, ¿no? como pueden ver que la mayor parte de estas unidades eh, al empezar el proyecto um, eh, no tenían un equipo dedicado a reducir las infecciones asociadas a catéter hay este están casi un poquito más de la mitad no no tenían un equipo todavía ¿no? en cuanto a la a la forma de tomar hemocultivos este um, un, tres unidades eh, tenían ya un protocolo, eh, cuatro unidades no tenían y una unidad eh, reportó que no sabía si existía un protocolo para la toma de hemocultivos. Es importante, este, eh, precisamente, eh, Marian, Marianela le decía yo de que esta, eh, la, la presentación del doctor Hernández la semana pasada, podríamos considerarla tal vez como una presentación muy importante para, para todos los grupos, de tal manera que cada unidad este, o cada grupo pueda desarrollar su propia este, guía uh, de tomar hemocultivos basada en la información presentada. Um, el segundo es, eh, la otra pregunta es si la unidad disponía de, de, de un sistema de BACTEC. Entonces, miren ustedes que hay eh, como cinco unidades de las que participan en esta iniciativa que sí tienen BACTEC, una que no tiene y una unidad que no sabía si tenía. Entonces, este, esto es importante, no este, que existe la infraestructura en un buen número de estas unidades para, para obtener un, este, un, un, un retorno de la información del resultado de los hemocultivos con prontitud. La mayor parte de estas unidades tenían eh, botellas de hemocultivo de tamaño pediátrico. Y una unidad reporta que a veces nomás las tiene y no había ninguna unidad que no tenía eh, o que no estaba expuesta a este tipo de, de, de, de botellas. ¿no? En cuanto a, la, a, la, a, la, a lo que enfatizamos la, la, en la reunión pasada es acerca del volumen de sangre que se debe poner para obtener un 99% de, de eficiencia, ¿no? De, eh, en este hemocultivo eh, ven ustedes de que eh, cuatro unidades re, eh, reportaron que ponían entre medio y un centímetro. Este, otras cuatro unidades sí ponían el mililitro completo. ¿no? O sea, que en, también. en el... En... El doctor Cigarra está ocupado. Bueno, seguimos. Ya apagó su micrófono, no sé. Okay, gracias. Esta es una pregunta interesante. ¿Sabe aproximadamente cuánto tiempo transcurre usualmente en la toma del hemocultivo y el momento en que la botella de hemocultivo es puesta a la cámara de incubación? Aquí sí, la mayoría puso menos de seis horas. Seis unidades pusieron que, que, que sabían que esto ocurría en menos de seis horas. En cuanto, sin embargo, en cuanto a, a qué, cuál es el tiempo que transcurría entre, el reporte del entre el, la positividad de hemocultivo y lo que demoraba en reportar a la unidad. Como ven ustedes, aquí solamente dos unidades en verde, dicen que ocurría en menos de seis horas. Entre seis a doce horas, una unidad. Y había este, dos, una unidad que stia, estaba entre 12 y 24 horas, pero miren, hay cuatro unidades que reportan que el, el reporte de, de, de ese hemocultivo tardaba más de 24 horas. O sea, este es un problema que no, les fa, no, no es que le falte este, la máquina para procesar los hemocultivos. El hemocultivo está llegando bien, pero es un, es un problema de proceso, es un problema de factor humano que se puede mejorar si se involucra a las, probablemente a las personas adecuadas en sus unidades. ¿no? Entonces, ya esto les está dando una idea de lo que tal vez se pueda empezar a mejorar. Uh, a propósito, o sea, hemos doblado básicamente el número de, de este aspecto importante del proceso de los hemocultivos. El doctor Segara tiene otra información independiente de otro grupo de unidades que están haciendo algo semejante con el el uso de antibióticos. ¿no? En el caso de cuántos hemocultivos se deben tomar en caso de sospecha de que haya una infección a catéter. Esto también es importante. ¿no? Aquí eh, cuatro unidades dicen que se debe tomar solamente uno. Dos unidades dicen, eh, probablemente la respuesta correcta, que se deben de obtener dos cultivos periféricos. Y dos unidades dicen que se debe tomar dos cultivos, un periférico y uno del catéter central. Desgraciadamente esto es plausible en los adultos, pero en los niños de muy bajo peso, esto es casi misión imposible en las pick lines, porque las pick lines generalmente se colapsan, ¿no? y muchas veces tenemos mal funcionamiento de la línea porque las estamos obstruyendo con sangre por tratando de obtener el hemocultivo. Y muchas veces al tratar de documentar una sepsis asociada a catéter umbilical probablemente estamos sobre diagnosticando los, las infecciones asociadas a catéteres umbilicales porque estamos sacando el hemocultivo del catéter umbilical, que es un catéter que después de unas horas está eh, bastante colonizado y eso nos hace que de repente tengamos muchas infecciones asociadas a coagulasa negativa, entre comillas, positivas, que de repente no son reales en los cuales nos lleva a la cadena de empezar a usar vancomicina y otros antibióticos que de repente no deberían usarse. Entonces, fíjense la importancia de hacer las cosas de repente con un poquito más de detenimiento. La otra pregunta específica para, la, para las unidades que tratan de prevenir infecciones es, si se les pregunto, ¿ustedes cree que tiene una cantidad adecuada de, de lavabos, toallas, de secado, o sea, todo lo elemental para eh, producir la higiene de manos. Interesante que solamente cuatro unidades dijeron que sí y cuatro, dijer, cuatro dijeron que no. Es decir, que aquí también existe una oportunidad que de repente se tiene que hablar con la, este, eh, alguien en el hospital que de repente le ponga más eh, dispositivos para tener, eh, si no se pueden poner lava, eh, lavabos, se puede aumentar la cantidad de, de, de sitios donde se, dis se dispensa el alcohol. Esta es otra pregunta interesante. ¿Se acuerdan que en una de las presentaciones les dije que la, en el St. Joseph, disculpen que te, me refieran a mi propia experiencia, este, Jaime está desarrollando una y aguda, este, <risas deafa> es que eh, nada debajo de los, de los codos, ¿no? Entonces, eh, se les preguntó si tenían esta, este tipo de. de de guía o, o, o eh, est estructura, ¿no? Entonces, la, un número importante dijo que sí tenía. Cuatro decían que tenían esta guía ya específica. Eh, tres unidades decían que no tenían um, y una unidad dice que sí tenemos, pero nadie la cumple. Entonces, es importante de que algo tan importante como la higiene de manos y de, el hecho de que de repente... Este, el, el, muchos microorganismos están acumulándose en esas uñas largas y bellas, o en los anillos, que no, las, las enfermedades no se los pueden sacar, o en las pulseras que muchos tienen, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Ah, aquí es otra pregunta interesante, porque esto lo descubrimos cuando estábamos haciendo la, la, esta parte de, de prevención en, en la unidad del, del RIMAC. Entonces, ¿Quién decide cuándo se pone una línea uh, umbilical arterial o venosa a un prematuro? ¿no? Entonces, eh, dos unidades dijeron eh, algo semejante a lo, lo que ocurría en el hospital eh, del RIMA, que decía este, por protocolo, niño de, tanto, de tantos gramos, eh, no, no importaba el estado clínico en el que estaba, se le ponía un catéter porque era imposible probablemente tratar de manejarlo con una vía periférica, ¿no? pero la, la, la, la mayor parte de unidades aquí sí dijo de que se eh, insertaban de acuerdo a las características clínicas del paciente en ese momento. En cuanto a, esto es interesante porque aquí hay una diferencia importante entre los procedimientos que hacemos los médicos con lo que van a ver lo que hacen las enfermeras. Entonces, tiene su unidad, una guía detallada que dice los pasos a seguir durante la inserción de un catéter umbilical. Aquí tenemos cinco unidades, dijeron que sí, y tres unidades dijeron que no tenían esa guía específica. O sea, es, es importante. ¿no? En cuanto a esta, a, esta, a esta práctica potencialmente mejor, de que cuando se inserta un catéter umbilical o se pone una línea central, se tiene que tener a la vista, no solamente de la persona que está poniendo el catéter, Sino de la persona que está este, sub vigilando o chequeando este procedimiento, tener lo que se llama un checklist ¿no? en el área inmediata procedimiento. ¿no? Entonces, tres unidades solamente tienen este checklist, la mayor parte de unidades no tiene esto. Entonces, este tiene que ser una lista simple que, que, que, que se asegure que todas las etapas importantes en la inserción del catéter estén no solamente disponibles, a la persona que está insertando el catéter, pero también a la persona que está verificando que ese catéter se está insertando en la forma correcta. ¿no? Esta, es, esta es la misión del checklist. En cuanto a esta pregunta que consideramos importante, porque muchas veces estos catéteres se infectan porque existe lo que llamamos el trombón. ¿no? Estos, los catéteres no se fijan bien no se pone una sutura adecuada, de tal manera que los catéteres están entrando, los catéteres umbilicales entrando y saliendo a veces con la presión positiva que se pone en el ventilador o tal vez con la distensión abdominal. Entonces, en, en esta pregunta, cuatro unidades sí tenían un procedimiento estandarizado de fijación del catéter. No estamos hablando aquí del, del, de la, de la, del, del, del puentecito ni de la cinta adhesiva, sino de, de la sutura que, permi, que permite que el catéter no se mueva para adentro una vez que ya está fijado. ¿no? Porque sabemos que el catéter, que el área umbilical se coloniza muy rápidamente, en horas, en tal manera que si estamos un, tenemos un catéter que, se, que está entrando y saliendo, estamos aumentando la posibilidad aquí. Es algo sugiere aquí que hay, una, hay una, un mecanismo importante para inter, intervención. Aquí hay otro aspecto importante en cuanto a los, una pregunta que tiene bastantes respuestas, y la que las pusimos a propósito, para decir cómo se instruye a una persona para que ponga un catéter umbilical. Una sola este, eh, unidad reportó que tenía una sesión de simulación. Entonces, les enseñaba antes de que entraran a, a, a tocar a un paciente, con simulación se les enseñaba a poner un catéter umbilical. Otra unidad les decía que tenía ya un videíto en el cual eh, la persona que va... Eh, a, a aprender cómo poner un catéter, podía mirar como un catéter. Pero la mayor parte es, él hacía lo que uh, generalmente todos hemos hecho durante nuestro residentado. Veíamos uno y la siguiente oportunidad teníamos que poner el catéter, ¿no? Este es lo que se llama Si One Do One, lo que le habíamos sacado. Es, y esa es una de las formas menos eficientes de este, enseñar un procedimiento que tiene cierto nivel de complejidad. ¿no? Ahora, en cuanto a la siguiente pregunta, ¿Tienes unidad todos los insumos necesarios para estos procedimientos? La mayor parte dijeron que sí. Eh, la, la, dos unidades dije, eh, dijeron que tenían disponibilidad intermitente de antisépticos, una cosa muy común, y una unidad dijo que tenía disponibilidad, este en azul, disponibilidad intermitente de catéteres umbilicales. Otra pregunta importante, tanto para la prevención de catéteres como para la nutrición. Entonces, eh, ¿cuándo se determina en su unidad eh, que se debe discontinuar un catéter umbilical arterial? Eh, dos unidades dijeron, dijeron que cuando ya no se necesitaba sacar gases, este, eh, tres unidades decía sacaban el catéter cuando no había necesidad de hacer eh, cuidado hemodinámico del paciente. Y la mayor parte de unidades dijeron, cuatro unidades di, di, dejaron al criterio del médico tratante. Es decir, que eso, eso implica una bastante variabilidad, porque a veces ciertas unidades tienen 10, 12 nematólogos y aquí cada uno, pues, como dicen en, en la marinera, cada uno va a ir a con su pañuelo. ¿no? De igual manera, para el, el, el discontinuar un catéter umbilical venoso. Aquí lo que yo hubiera querido es que al menos una unidad hubiera estado en verde. Es decir, sacar el catéter umbilical cuando se llega a cierto volumen de ingesta enteral. Esto, como ven, esto van de mano a mano la parte de nutrición con la parte de prevención de catéteres. Pero sin embargo, la mayor parte de unidades saca, saca, sacan los catéteres por protocolo. Es decir, que no dejen que exceda un cierto número de días. ¿no? Y un par de unidades dijeron de, que, de acuerdo, de, de nuevo, al criterio del médico tratante. Y una unidad, un par de unidades especificaron por alguna otra razón. En cuanto al, a, a la... Esto también es algo importante. Porque, de nuevo, parece que las líneas umbilicales las tratamos con un poquito menos de rigor. Por ejemplo, la mayor parte de unidades, solamente una unidad tenía un, pros, un protocolo para el mantenimiento y acceso diario de los catéteres umbilicales. La mayor parte de unidades no las tiene. Entonces, aquí tenemos vemos que aquí hay una oportunidad importante de intervención, porque estas líneas umbilicales, que son las más vulnerables de ser infectadas, son las que deberían tener un proceso, un protocolo estricto de cómo estas líneas se tocan, se entran diariamente. En cuanto a aquí aquí está la diferencia entre médicos y enfermeras. Las enfermeras parece que son un poco más estrictas en cuanto a este proceso. Solamente una unidad de las que reportaron dijeron que no tenían una guía detallada de los pasos a seguir durante la inserción de una línea percutánea. De igual manera, en cuanto a la lista de verificación, tenemos que cuatro de las unidades tenían lista de verificación para la inserción de las líneas percutenas que generalmente son insertadas por enfermeras. En cuanto a esta práctica potencialmente mejor de tener un equipo dedicado a la inserción de las PICS, entonces aquí sí tenemos 50-50. Cuatro unidades dijeron que sí y cuatro unidades dijeron que no. ¿Cómo se instruye a las enfermeras u otro profesional para que inserten las líneas? Aquí, si vi, aquí, aquí si te, vemos que cinco respuestas dijeron que había un taller de simulación. Habían tres, aquí hay más respuestas de las, que, de las unidades. O sea, significa que algunas unidades tenían más de una forma de solucionar este problema. Algunas unidades tenían videos y de nuevo algunas otras unidades tenían la parte amarilla ver uno y hacer uno no entonces hay bastante vari variabilidad eh, suponiendo que de aquí este o tener un taller de simulación o una forma un video preestablecido sería tal vez la forma más eficiente de prevenir este un este diferencia de, de, de abordaje no en cuanto a la protocolo para el mantenimiento y acceso diario de las de las líneas percutarias, aquí sí bravo de nuevo las enfermeras, eh, la mayor parte de unidades tiene este, eh, protocolos para el acceso a las líneas centrales. Solamente dos unidades dijeron que no tenían protocolos para la inserción. ¿no? Ahora, aquí es otra pregunta que me hubiera gustado ver por lo menos un verde, porque se discute diariamente durante las rondas clínicas la necesidad de la permanencia de un catéter central. Entonces, vean ustedes ahí que cuatro unidades dijeron que no, que esto no es, no es una decisión de, de equipo, de conjunto. Y varias, este, esto se considera que es una de las mejores prácticas para disminuir las este, infecciones asociadas a catéter. Es decir, que eh, diariamente la, el equipo multidisciplinario debe hacer esta pregunta, eh, necesitamos la línea central hoy día porque consideramos que esto es un, una situación un poco peligrosa para el bebé tener una línea innecesariamente. Y la otra respuesta que vemos es que a veces se hace la discusión. ¿no? Entonces, existe probablemente la intención, pero no es uniforme en estas unidades. Esto es algo cercano a mi, a mi corazón, digamos, por haber tenido este, un hijo y un nieto en una unidad de cuidados intensivos no natales. De todas las unidades, solamente una unidad reporta que no tenía ninguna restricción de acceso a la unidad de los padres. Este, eh, cinco unidades tenían un número restringido de horas al día de acceso a la, a la unidad y este, eh, cuatro unidades mostraron de que había una diferencia de eh, abordaje a este problema de acuerdo a la intensidad de la unidad. Decía o que eran permitían más horas a los, a los niños, eso es lo que yo entiendo a en las respuestas, a los, perdón, a los padres de bebés de las intermedios, pero de la UCI, ¿no? Entonces, sabiendo que no existe mucha correlación entre la presencia de los padres y la presencia de infecciones. All right. Aquí dejo de compartir pantalla.